Eh, quiero presentar este proyecto titulado Buenas prácticas en manipulación de documentos a la de consulta, que efectivamente también forma parte del marco de formación que hemos seguido con, con, con Pedro Luis y Ángel, y que pues en este caso pues, lo, pues, eh, en estábamos eh, partícipes, sus Espinosa, su director del centro, la directora Mercedes Martín y yo mismo. Bueno, pues efectivamente empezó pues, los problemas. Como dice un, buen, un gran filósofo asturiano, eh, si no tienes problemas, preocúpate, porque algo va mal. Entonces, efectivamente, buscamos, buscamos problemas que la verdad es que hay muchos. Uno de los que identificamos es, quizá uno que yo tenía pues eso, como poco particular, es el hecho de localizar pues bueno, eh, pues eso, en la documentación que ha sido revisada, consultada en sala presencialmente por los usuarios. Pues generalmente, a veces, pasado el tiempo, te encuentras las cajas, los legajos, pues a ver, algunas veces su contenido descabalado, desordenado, pues, incluso algunas veces de, de, de, deteriorado estoy hablando de pues eso, una situación anómala de, eh, causada por usuarios internos, también nosotros a veces no sabemos muy bien, no tenemos muy buenas pautas ni, ni, ni una serie de un poco de una serie de normas para tratar bien la documentación, nuestro patrimonio documental, pero sobre todo estábamos pensando en los usuarios externos que al fin y al cabo ellos no tienen por qué digamos, venir y acceder a los archivos con digamos, un protocolo de actuación. Entonces, y no solo estoy hablando de los usuarios o de los investigadores tradicionales, académicos, eruditos que en teoría, eh, eh, pues eso, eh, deben tener un, un, un, un, quizá un mayor digamos, respeto o sensibilidad. Estos puede que en muchos casos sean los que más pueden, de alguna manera, dañar por su rapidez a la hora y su prisa, por el poco tiempo que dispone en la jornada de investigación. Muchas veces, pues, esta comunidad profesional de investigadores puede ser incluso la más dañina a la documentación, sobre todo en los expedientes sueltos, etcétera que son los más eh, frecuentes en, el, en un archivo como el HAGA. Entonces, pues, bueno, creo que este problema, esta constatación de este problema, pues, bueno, eh, nos permitió identificar el inicio de este proyecto. Y, pues bueno, el objetivo, de alguna manera, era difundir, diseminar unas buenas prácticas, es decir, unos conocimientos de, bueno, pautas adecuadas, buenas prácticas, para, buenas pautas para la manipulación, tratamiento de los documentos a lo largo de las sesiones de investigación de nuestros usuarios en, en, en la sala de consulta. Entonces empezamos a, pues eso, a pensar posibles soluciones, entonces, pues bueno, evidentemente, eh, la elaboración de las normas será fundamental, unas normas generales, no complicadas, porque no, no las podemos poner con el usuario medio eh, con una serie de conocimientos muy técnicos, unas normas generales de manipulación y quizá para algunos soportes, pongamos planos, fotografías, etcétera, unas normas más particulares. ¿Cómo, cómo hacer llegar a este usuario... Estas, estas buenas prácticas? Pues bueno, habían posibles soluciones que es presencialmente, es decir, llega nuestro usuario a la sala de consulta y lo sometemos a un proceso de educación. Eso no lo van a hacer, evidentemente, porque tienen el tiempo tasado o te pueden mandar, digamos, a la porra porque quieren acceder directamente al, al, al, al documento. Es un problema, evidentemente, eh, hay una serie de, de problemas de tiempo, entonces el usuario quiere acceder lo antes posible a la. A la, a la documentación y otra cosa sería pues, pasarle las normas y obligarles a, a, leer, a, a leerlas o a visionar un tutorial o lo que sea en el propio centro una vez han llegado también otra vez volvemos al problema del tiempo entonces puede pasar directamente de ello entonces quizá vimos que la opción de internet la posibilidad de que eh, pudieran de alguna manera acceder o poner nosotros a disposición de ellos estas normas incluso la posibilidad de crear un vídeo tutorial vale corto, que de alguna manera eh, les, les proporcionara las pautas más sencillas, podía ser la opción más precisa. Eh, entonces, esta solución fue la, la, la elegida. Entonces, escalamos un poco el proyecto. Primero nos, nos pusimos el objetivo de... Revisar las normas de manipulación existentes en centros archivísticos y bibliotecas también de referencia nacional e internacional. ¿vale? Incluso también después revisamos la eh, pues disponibilidad de tutoriales, de, de, de vídeos eh, a disposición en la web. Hecha esta primera fase, nos escalamos para digamos, agendar una serie de objetivos que fueron primeramente la elaboración de estas normas, y generales, particulares, y finalmente incluso la elaboración de un vídeo tutorial. Para hacer esto pues evaluamos riesgos, el riesgo fundamental era que nunca habíamos hecho ningún vídeo en el archivo. Tampoco teníamos ningún referente de un vídeo de manipulación o un tutorial. Pues yo sé, en centros, sé que otros centros de nuestra organización, en India se habían hecho al, algunos vídeos, etcétera, algunas iniciativas, pero bueno, no disponíamos de ninguna experiencia así a mano para la, digamos, elaboración de vídeos tutoriales. Bueno, estos riesgos se fueron de alguna manera resolviendo. Eh, eh, las potencialidades eran que teníamos mucha ilusión y, sobre todo, que teníamos un equipo muy, muy importante y muy entregado. ¿Eh? Pe pedimos ayuda a nuestros compañeros de los dos departamentos que, que, que tienen el AGA, del departamento de descripción y el departamento de referencias, y la verdad es que la respuesta fue muy positiva y, el, y pudimos montar un equipo transversal donde cada persona podía aportar desde su faceta de, de conocimiento muy importante. La verdad es que me tengo que quitar el sombrero y agradezco aquí públicamente pues, a Lorena, a Amelia, a Cecilia, a Gemma, a Marina y no sé si, me, si a Senia por ejemplo, que no sé si me dejo alguna más que me perdone, pero son los que formaron el equipo fundamental para la elaboración de, de todo este proyecto. Y, de, y desde luego, pues bueno, la verdad es que eh, muy bien, entre verano y otoño de 2021, pues eh, alcanzamos este objetivo y lo presentamos una maqueta en octubre, creo recordar, de, de año pasado y la verdad es que tuvo un buen feedback por parte de los compañeros del resto de la organización, de los centros, incluso lo vieron, lo vieron posiblemente exportable. Efectivamente, esta, la, eh, llegamos a presentarlo, tuvo un buen resultado y gracias a... a Alba y a su equipo, pues bueno, eh, está publicado en el, canal, en el canal de YouTube del, del Ministerio y entonces no, no vamos a entrar en la página, pero gracias a Alba y su equipo disponemos de un tráiler que, que me gustaría que, que visionáramos. Bueno, el, el vídeo es un poco más largo, pero básicamente aquí está resumido todo, digamos, un poco la, digamos, las pautas, las directrices que nos gustaría que los usuarios pues, de alguna manera eh, comprendieran o de alguna manera asimilaran antes de iniciar sus, sus jornadas de investigación. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque evidentemente si no lo publicitamos, pues eh, el usuario no puede eh, o puede puede no enterarse. Pues nosotros, de, desde ya la publicación de las normas en nuestra página web y de, el link a, al, al canal del Ministerio, generalmente nuestras consultas de correspondencia, cuando resolvemos una consulta al usuario, cuando le, le, le enlazamos a la, a la página web nuestra donde tiene pues eso, las condiciones del de, horario, condiciones de consulta, normas, etc., pues también tiene ya ahí la información para... le invitamos... por a que dedique un minuto a ver o bien los PDF con las normas que están en la página web o bien que visionen también el vídeo. Entonces, bueno, eh, podremos ver a partir de ahora cuál es la recepción de este proyecto, porque bueno, YouTube tiene pues eso, un contador de visualizaciones, si vemos que tiene, que tiene bastantes, pues yo creo que podremos decir que hemos tenido éxito en este proyecto. Nada más, muchas gracias.